Ya llegó mi carnalito Benji Pérez, la gente de Queens, de Nueva York, ya yo llegó el famosísimo Brian Ruiz, hoy presentes Poco a poquito le vamos a ir saludando a todos ustedes. Vamos a iniciar con sabor, vamos a empezar a calentar motores, iniciamos. Dice... Vámonos, Rinkis. Vamos a comenzar al estilo y al compás. En las cumbres de Cholula. La música de los chupetones. La familia Toski. Publicidad de la flakis. Vámonos. Aquí iniciamos. sonido fuerza latina hoy en la de San Agustín presentes saludos Perro <ríe> <ríe> vámonos llegaron mis llegados toda la gente esta noche desde la colonia Visterbosa Crisco presentes toda la familia Salazar Rojas de ya llegó mi tocallito Mario Anthony Salazar, hoy presente. Échale. Iniciamos. Súbele, papi, súbele. Carlitos. Carlitos Salazar, presente. Dice. Ah, oh, qué bonitas guitarras, escúchalo. Guitarras. Venga la guitarra. Así que motores Dice Pachosazo Perro. Yo presente Carlito Carlos Salazar hoy presente Hoy y siempre <risa> Una cumbia de Cholula Los chupetones Jinetes ¿Sí? Jinetes ¿Sí? en el cielo Dice viva la cumbia, viva la danza Ya llegaron los street boys a ¡Ah, que pinche se lanza Esta noche ¿Ya? ya llegaron a pasar listas El güero y el payaso Ángel, Skipper Cosmo y el Loco, para el Gasper. Y llegó el chamacón, el Trivi, el famoso Smokey. Ahí en el Gabacho. Toda la gran familia mexicana, Clapa Guerrero, esta noche. Toda sí, sí, sí, sí, sí. ah, vale, de los St. Boys, hoy presentes. Y ahora, los Chupetones de Jorge Toschi sabrosos damos inicio calentamos motores sonido fachoso muy buenas noches bienvenidos échame las guitarras échame las guitarras dice saludo para todos los poderosos de la cumbre esta noche el sonido Sonido Loso para Alberto Ramos, Poder Gitano, Danger, Sonido Santos, mi carnalito, ya llegó el saludo Guerrero esta noche para Bella Rose, esa China Quintero, la rompe corazones y la chica presa, Casper, Charangas, los que mandaron esta noche. Dice entre cables y bocinas, siempre fachoso, el mejor de las cabinas, Peggy Pérez mi carnal esta noche. Allá nos vemos, 13 de mayo, con la gente de Queens Nueva York. Dice, oye, ¿qué he hecho las guitarras? Dice, saludos ya llegó la maldita organización con la pinche cuatro. Lo dice, esta noche, el famoso Johnny. El Johnny, Boy, el voy, hoy voy. Ese Johnny, toma la cuatro, ya nos acompañen, fachosazos. como dices? Hoy presente. ¿Y ahora? Para mi esposa Laurita, para mis beques, Miguelito, ese Marco Junior. Mi flaquito Brian, mi buenito chulo, el pequeño Iker, mi toxiquita Luz Aomi. Vámonos esta noche para mi mami, sí señor, 100% fachocera de corazón, la señora Elena Olivares. Hoy bueno, le saludamos, esperamos que nos esté escuchando. Allá en casita, mira cómo dice: toma la pinche cuatro. Ese Johnny Hoy, hoy, hoy Toma la guarda Hoy presentes Dice saludos para mis dos amores Esta noche eh, La pequeña Geraldi. Geraldine Hoy y siempre uno pachoso desde Perú, Nueva Mayor Llegó la comadita me Familia Castellanos Pacho Sasa de Bienvenida esta noche Allá en Brooklyn, Brooklyn Nueva York Toda la Internacional Familia Castellanos Ya presentes Dice venga para el Carlitos Carlos Salazar de parte de la Vinci 4. Hoy presente El general Ya presente con nosotros 1, 2 y 3, hoy contigo otra vez, con la voz de huevos, tomamos el Street Boys, toma la 36 esta noche, Gran Familia Mexicana Clapa Guerrero, Desde la colonia 5 de mayo, Pachosazo esta noche. Ya se va, ya se va. Seamos. Sí, señor, de esta forma, damas y caballeros, poco a poco vamos a ir entregando la música sabrosa.